Nos encontramos en Samoa en plenos alpes anazés y bueno, si sois primeritos como yo en el tema del esquí vais a disfrutar muchísimo eso sí, no vais a estar exentos de que os pueda pasar cualquier cosa como por ejemplo, romperos una pierna o que quizás, bueno, sea una cosa más grave y os tengan que venir a rescatar en helicóptero Con el Seguro Winter Sports no solo estáis cubiertos en todas las actividades que hagáis a menos de 4.000 metros, esquí, de snowboard, etc. Sino que si durante el viaje os ponéis enfermo, os cubre todos los gastos médicos. Y es que, por ejemplo, si eh, compráis el Seguro de Viaje y os pasa algo en la pista, el traslado en España podría costaros alrededor de 300 o 400 euros. Si tienen que llamar un helicóptero, el precio está en una horquilla de 3.000 a 5.000 euros en España y en el extranjero entre los 7.000 u 8.000. Con el Seguro de Viaje estaríais totalmente cubiertos. Y no solo eso. Imagínate que enfermas y tenías contratadas las clases de esquí, habías comprado los for fights, no hay problema, te lo reembolsan todo. Así que podéis disfrutar tranquilamente del esquí y dejaros ir por la ladera como yo he hecho jueves.